Hola y muy buenos días a todos. Bienvenidos a mi baño. Y bueno, digo muy buenos días porque es la una y cuarto y me acabo de despertar, para que nos vamos a engañar. Esto es Sabor, un programa creado para obligarme a tener un poco más limpio todo esto y para haceros pasar un buen rato. Y es que entre los informativos que nos bombardean con todo lo malo que está sucediendo en el mundo y algunos políticos que parecen estar más centrados en buscar problemas que soluciones, parece que se nos está olvidando que todos estamos juntos en el mismo bando en el de ayudarnos los unos a los otros por lo que se pueda y el de que todo esto acabe lo antes posible. Porque yo no sé vosotros, pero a mi casa le faltan 5 cámaras para convertirse en gran hermano. Lo cierto es que aunque nosotros nos hayamos detenido, el mundo no se ha parado ni un momento, como decía la canción. Y este también nos está trayendo buenas noticias, como la de un planeta que vuelve a respirar, la de unos animales que se abren paso por ciudad de fantasmas, la de que los dueños de los perros podemos salir a pasearles, grande Pedro. Soy Jorge Torres, esto es Chabue y yo, al igual que vosotros, no sé muy bien qué esperar de este programa, comenzamos. Si algo estamos teniendo estas últimas semanas, es tiempo libre y la clave está siendo cómo pasar el rato, sin salir de casa, claro. Y es que, por comparativa, esto sería como si un celíaco le llevan a la fábrica de pan rico. Poca broma. Lo bueno de todo esto es que en los malos momentos siempre hay gente que saca lo mejor de sí misma. Y es que desde el primer día de confinamiento, ¿os acordáis? Oye Inés, ¿para comer qué hay hoy? Oye Inés, para comer qué hay hoy. Comida. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? Don't be don't fucking do rude. Are you kidding me? I oh, swear god. to God, Stop. don't be fucking Oh my god. Oh my god. Get out. No. Bueno, pues a partir de ese primer día se han celebrado en España distintos eventos solidarios para recaudar dinero. La primera semana se realizó el Me quedo en casa fest un festival de música desde Instagram, en el que participaron distintos artistas. Por otro lado, algunos actores ¿Y por qué se mueve la cámara? Por su parte, algunos actores y youtubers, además de donar dinero y mascarillas a distintos hospitales, también han realizado directos solidarios a través de sus redes sociales. Estoy dispuesto a dejar que tú seas el primero en probarla. Ole, ole, sí, sí, sí, está sí. Está terminada. Sí. ¡Uh, estamos en 10.000, Rubius! ¡Oh! ¡Vamos! Entre los actos solidarios que más se están extendiendo por España está la realización de torneos online de FIFA, el primero en realizar uno fue Ibai. para quien no lo conozcáis, un comentarista de eSports. Jenner contó con la participación de un jugador de cada equipo de primera división. Al final logró recaudar más de 140.000 euros. No, no hay, la puedes coger como Pau Aguasol, puedes pivotar y Mateo dice: ¡Sigan, sigan! ¡Pero Mateo, sí me han disparado! ¡Sigan, sigan! ¡Listo, segunda! ¡Y gol! ¡Y gol, gol, gol, gol! gol! Del y lo mejor de todo es que incentiva a la gente de distintas provincias a realizar a escala provincial este mismo tipo de torneo, siendo Ávila una de las primeras ciudades en las que se disputó. Para que nos hable un poco más acerca de cómo fue, contamos con uno de sus comentaristas. Hola muy buenas tardes Ramón. Buenas tardes Jorge, ¿qué tal? Pues bien aquí en casa como todos. Imagino. En el baño me pillas. Sí. Justamente. Casualidad sí. sí. sí, sí. quien entró no estoy en el trono del rey, como lo llamo yo, el único ¿Sí? asiento que en el baño, ¿no? Bueno, aquí en mi, en mi piso tengo que decir que el año pasado había un... Mira, no sé si puedo enfocarlo, esta es la ducha y allí había un asiento, ¿no? Me dijo ¿Sí? el que vivía antes pues aquí, había un asiento ahí, de hecho, mira, se pueden ver los agujeros. ¿Es que ¿Y que para acabar eso mientras te duchabas o qué? No, pues no sé, porque como de arriba que hay agua, tienes ahí la ducha... ¿Sí? Pues que tenía alguien para sentarse, pero el casero lo ha quitado. ¿Cómo estás pasando estos días ahí en casa recluido? Pues bueno, bien, yo me quedé aquí en Salamanca porque mi familia vive en Ávila y bueno, como tuvimos las fiestas de la facultad, que justo eran esa semana en las que Pedro Sánchez decretó el estado de alarma, y ahí dije, yo no me puedo ir para Ávila porque yo tengo cinco hermanos la que se puede guiar ahí es tremenda. Entonces nada Hombre, que como que... lleves el bicho. Te iba a decir, Jorge, la entrevista me la haces tú a mí, pero yo te hago una pregunta. ¿Sí? Miran tus padres de esto. Que te encierres sí. en el baño con un traje, con el albornoz puesto. Sí, por ahora no me han dicho nada malo. Así que. Ah, bueno, genial, joder. Yo te bueno, iba a decir, Jorge, también. Siento, es que me, me, me siento ido... como un quinceañero ahora mismo. Bueno. <ríe> te iba a decir, es que vi tu tu. El vídeo de presentación del programa ¿Sí? que ¿No? Y me di cuenta que mi albornoz, si no es igual que el tuyo, es muy parecido. Y es que lo he traído. Sí, yo creo que es el mismo. ¿Puede ser el... ¿Quieres que me lo ponga? Póntelo, póntelo. Póntelo. Pónselo. Este es, este es, sí, sí, sí. Yo lo Está único listado. que Pero... he visto distinto, el tuyo es azul, que es el oficial, el que viene con este. Yo la cosa es que le he perdido. Ah, amigo, que me he puesto este blanquillo por ahora, que además va a juego con la camisa. ¿Ah, sí? Es un Además con el fondo, con el fondo también, que es blanco. Por lo que sí, digo. en el fondo luego, para otros capítulos, pues yo qué sé, pondré... Igual aquí el rollo de papel higiénico. Claro. Quería preguntar, ¿cuántos rollos tienes tú? Pues aquí en mi baño solo... suena raro, pero solo me queda este. ¿Solo y, y bueno, eso, nos comentabas que has estado, vamos, que hicisteis las fiestas de la facultad ese miércoles, ¿síntomas tú? Nada, ¿no? No, bueno, <ríe> aparte de la resaca, que esa, eso fue peor que el coronavirus casi, eh, mi compañero de piso hace dos días tuvo fiebre y yo me desperté con malestar, pero hace dos días, se levantó con fiebre, pero ya está bien. Así que bueno, yo también, a lo mejor lo hemos pasado, a lo mejor no, porque pruebas no nos van a hacer, así es que a seguir cristiano. viviendo. Estando en Salamanca, a ver, es muy raro no salir un fin de semana. ¿Estáis haciendo algo, algo especial allí en vuestra casa? Joder, Pues mira, yo la verdad que estoy muy decepcionado con nuestros vecinos. Salieron tres chicas un día al final de la calle a bailar con nosotros, pero es que no han vuelto a salir. No salen ni para aplaudir. Salieron solo para bailar un rato ahí y ya no sabemos nada de ellas. Así que... Te digo que las redes sociales crean expectativas muy altas de vecinos sí. de DJs, eh, otros eh, que se dedican a la gimnasia que es algo los vecinos que tiene la gente Pero... ¿A vosotros nos ponen el himno de España? Porque joder, estando en Salamanca Siempre es... son más, en vez de del himno, del que viva España Nosotros claro, con... porque ese se puede cantar Claro, claro, claro, ese sí Está? <risa> estábamos hablando antes un poco de que una de las iniciativas que más está extendiendo por españa es realizar torneos de fifa online Benéfico, sí, sí. Claro. vosotros habéis sido una de las ciudades que eh, antes ha realizado un torneo de este tipo cuéntanos mm. cómo fue un poco la experiencia voy a empezar un poco por el final pero a raíz del torneo que hicimos en ávila y sí que es cierto que en salamanca alguna cuenta también nos han empezado a seguir cuentas de torneos de fifa a mí, ¿Qué? personalmente, no me gusta mucho porque la mayoría no son solidarias. Vieron que sacaron dinero y dijeron, vale, pues nos vamos a lucrar de ello. Eh, eh, están en su derecho. Obviamente, mientras haya gente que participe y le siga el rollo, pues se jugará. Porque que también hay gente muy aburrida en sus casas. Pero, joder, si puedes hacerlo con un fin solidario, que, como es el de ayudar con el coronavirus. Al fin y al cabo, no dejas de hacer lo que te gusta, que es jugar a la Play, yo qué sé, dos orillas. Eh, a... que... Y encima estás ayudando para que se hagan mascarillas 3D. Cuéntanos un poco, a ver dificultades un poco que vivisteis mm, Bueno, que me comentabas pues, antes. Empezó todo pues porque se hizo un torneo en Ávila, desenfadado total, era un torneo a lo mejor entre cinco o seis amigos sí. y eh, pues a los organizadores del torneo, Luis Carlos González, Diego Sánchez Miranda y Sergio Arroyo, pues nada, se les, se les ocurrió que se podría hacer esta iniciativa solidaria y además como tenían dos amigos que a su vez estaban haciendo material sanitario 3D en su casa poniendo dinero de su bolsillo, dijeron vamos a hacer un torneo eh, que sea solidario, que la gente done dinero y con las inscripciones también eh, todo recaudarlo para ayudar a nuestros amigos y así sacan material sanitario sin que les cueste a ellos dinero. Esfuerzo obviamente les va a costar porque lo hacen ellos. Pero por lo menos... Sí, creo que al menos no se tienen que gastar el dinero. Sí. Claro, que tengan una ayuda, ¿no? Estas dos personas son Pablo Martín y Miguel Ramón Alonso. Al final, la cifra que consiguieron ya, el total, voy a hacer un poco de spoiler, fue de 485 euros. La verdad que, que genial y, y muy interesante. Además, la final, bueno, en, en la semifinal del domingo, que se jugó a las 6 de la tarde, subió el vecino a quejarse. Además, no a quejarse lo típico que llama el timbre y espera que abramos, ¿no? No, no diré Sí, sí, sí. Y estábamos en el salón, Edu y yo comentando, y de repente, hostias a la puerta, puñetazos eran, ¿eh? Puñetazos así, pegando gritos, el tío. ¿Qué pasa? Se si había empate en la final, se jugaba otro partido. Va ganando uno de ellos 0-1, minuto 90, digo, venga, que se acabe esto ya y nos quitamos de como Pues en el 92 con Ramos. Un, en serio, de córner. Un córner que puso Modric, Ramos de cabeza, la metió. Yo lo decía en la retransmisión. <risa> Sube vecino, sube vecino porque me dio ¿eh? Pero al final esto, ¿hablasteis con él de alguna forma o no? nada? Se no, no hay diálogo, con ese vecino no hay diálogo. Ya, pues nada, ya sabes, a ponerle un poco más de música. Para que se acostumbre al final, yo que sé, yo tengo unas ocas aquí detrás de casa y joder, haces el oído a dejar de escucharlas. Pues mira. Ya para ir despidiendo alguna otra anécdota que tenías, varias. La anécdota que también me hizo gracia dentro del torneo, la gente siempre se cogía al Liverpool. Liverpool contra PSG, Liverpool contra Madrid, Liverpool contra Barça, Liverpool contra Liverpool, que ahí te volvías loco ya para comentar. Sané, eh, se la roba a Sané. Claro, claro, es que dices, pero vamos a ver, o sea... Hombre, lo bueno es que te eh, aparece abajo a la derecha el claro, nombre, eso un es una clave también. Ah, una gran ventaja también. Eso ya es truquitos nuestros, Jorge. Tru que no se sepa. Nada, nada. Y bueno, pues la semifinal, en el extremo derecho, Aparece un tal Minamino En el partido, de repente Bálvaro a la derecha, yo me esperaba A Salah, y de repente Me pongo así, digo, Minamino Pero este quién es Pero este quién es? Eso decía yo, pero este quién es Es que Minamino yo creo que este Los clave, porque es de los que corre muy rápido Exactamente o... Un poco como Vinicius, pero si bien se pasa Claro que es que Minamino es un jugador que a lo mejor no tiene Mucha media, pero el tío corre, tiene físico oh, Mira, al final le dio el gol de la victoria Y yo como loco Defensor, ataca Mané, Mané, Mané, Mané, cuidado con Mané, Senegalés, se puede plantar solo ante Keylor Navas, Mané, Mané, Mané, pase de la muerte, pero ¿quién metió? Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, pero mira, mira de mi vida, no me mandes callar que yo confío en ti desde el principio. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, Jorge, a ti y nada, desearte que esto salga muy bien, tiene muy buena pinta. Gracias bueno. por contar conmigo para este primer programa. Lo siento si bajo la audiencia, pero quedaos con Jorge porque hay más. No solo estoy yo, también hay Hombre, más... Al final del programa, actuación musical. ¿Quién es? ¿Quién, quién va a ser? Pues te lo digo ahora, <risa> se me olvidó. <risa> en este compromiso no te quería meter tampoco, Jorge. <risa> Marta Rodríguez. Vale, Marta Rodríguez. <risa> Jorge, que nada, gracias a ti, tío. Esta semana a través de nuestras redes sociales os hemos preguntado qué estáis haciendo vosotros para divertiros, y es que se necesita muy poco para pasárselo bien. José Luis y Esther en Salamanca, con los Playmobil de su hija pequeña, están recreando visitas a museos y también alguna que otra tarde viendo un documental de la 2. Desde Barcelona, Vicent nos envía un vídeo de cómo él y su hija se lo están pasando a lo grande grabándose TikToks. En las próximas semanas seguro que esa coreografía mejora. Idea de este mala nos envía una de sus actuaciones disfrazada de un pied mondrain un pied Mondrin. no sé cómo se pronuncia Y es que, al mal tiempo, buena cara. Nunca falla. Para que nos hablen un poco qué están haciendo ellas desde sus casas, contamos con Raquel, María y Paula. Hola, muy buenas chicas. Eh... ¿Qué tal estáis? ¿Qué hace que nos veo? Fumo un montón. Hacemos que nos vemos un montón. Pero parece que tienen que pasar estas cosas para que nos juntemos más todos, ¿eh? aunque sea virtualmente. Sí, incluso con nuestras familias. Ya, ¿eh? que tenemos familia. parece mentira. Y tiempo para pero nosotros. Bueno, ahora tiempo de más, porque yo no sé vosotras, pero a mí ya se me está haciendo un poco duro estar tantos días en casa. Que no, que es toda actitud mental. Y que cambiar el chip. ¿Qué vas a hacer si no? ¿Qué voy a hacer si no? Pues, yo qué sé, vivir. No, pero ahora también puedes vivir, solo que de una manera distinta. Tú, Paula, tanto que estás hablando ahora, ¿qué estás haciendo? Ahora me ha dado mucho por eh, pintar mandalas, ¿vale? No es lo que más me gusta hacer, es que me ha dado por pintar mandalas en esta cuarentena. Porque como dicen viene muy bien para canalizar la energía, pues canalizo mi energía pintando mandalas. <risa> pero a lo, lo que más me gusta del día, que es cuando mejor me siento, es cuando las claves de Crossfit. ¿De qué? ¿Que se ha cortado? Ver, de crossfit. Ah, vale, vale, vale. Que es mejor en el box porque tienes todo el material y tienes las pesas, mancuernas y todo, pero... Como una tiene que adaptarse con lo que hay, pues bueno, pues en casa. Pues cualquiera sí, sí. que me vea es ridículo, pero bueno, por lo menos te lo pasas bien y echas unas risas. Bueno, yo soy de la clase que que trabaja en casa. ¿Trabaja <risa> en, en En el periodismo. Pues yo soy de la generación de las clases online. De las que te pones al ordenador, lo pones ahí... Y tú mientras pues, puedes hacer otras cosillas. Eh, Los profesores, ¿qué tal llevan eso de utilizar el ordenador? ¿Ya les costaba conectar un proyector? <risa> Esa pregunta puede ser utilizada en mi contra. <risa> <risa> depende, depende, depende. Hay gente que dices, ¿vale? Súper bien, súper decente, pero hay, hay otros que te ponen un poco nervioso, que te dan ganas de agarrar y decir, pero vamos a ver, que, es que no es tan complicado compartir una pantalla y activar el micrófono, pero bueno. Cada uno su Nosotros, por ejemplo, en, en la comunidad, yo nunca había visto a mis vecinos. Bueno, es que también hablamos un poco en el programa de esto, de que eh, el coronavirus también nos está sirviendo para conocer a gente, eso, de la que antes prácticamente no teníamos constancia. Mm. Totalmente, si es que yo no sabía que mis vecinos existían. O sea, yo era de las que corriendo para arriba, para abajo, dices adiós y no sabes ni la cara que tiene el vecino pues ahora se han convertido en mi pandi de bingo, en mi pandi de, de todos los días de, de verbena y eh, hacemos también procesiones ahora. Pasos como el de la soledad que va a salir el viernes, Ha eh, hecho como basándose en, en estos que tienen dos partes con techo las vírgenes en Sevilla, pues están hechos así. O sea, me encanta esa, esa fe de balcón. Y tú, Raquel, eh, ¿qué estás haciendo tú también para entretenerte un poco estas semanas? Oh, Raquel se ha quedado pillada de nuevo. Incre Raquel. Yo con mi grupo de amigos hemos creado un de. Y nos hemos hecho un Instagram y cada semana nos hacemos una gala. Hacemos eh, los jueves la ocupar y luego eh, los domingos hacemos la gala. Que los votan. Y bueno, pues quien gana. El perdedor le da una hamburguesa al ganador cuando acaba la cuarentena. ¿Pero eso entre amigos o, uh -huh. o también involucráis a gente? Exacto. No, no. La gente que nos vota es gente de fuera. Yo la voto. gente de la nuestro, tal que nos siguen en Instagram y nos votarán. O sea, vale, pues da, da el Instagram para que la gente te pueda seguir también. Uh -huh. Los chiques. Bueno, ya la que la estamos, gente? que todo el mundo siga a mi periódico. Arroba... arroba tribuna de salamanca bueno hablaba antes con ramón un poco que él está un poco decepcionado con tu maría nos has dicho que tú no porque joder, menuda comunidad tiene pero él nos contaba que estaba decepcionado con sus vecinos que no están haciendo nada vosotras eh, raquel y paula qué tal de aquí en canalejas tengo un dj todos los días a las 6 de la tarde y nos pone media hora de dj y la gente en los balcones, todo, tal. Yo no sé, pensé que vivía con gente un poco más social. Eh, apenas salen a aplaudir. No me ponen música en los balcones, pero hace dos días pusieron música. A las 8 y 20 de música dije, bueno, y estos temazos aquí ahora, qué guay. Entonces, bueno, menos es nada. Pues, bueno, Oye, podríamos hacernos una foto. Eh, es pues, una, una foto, ¿eh? Ay, no, mierda, no. Perfecto, ya no, no te has así. vuelto a petar, Raquel. Espera bien. un segundo que voy a despedir. Dejad mover vale. un segundo. Pues bueno, chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti por invitarnos. ¿Y qué opináis si aquí esto, no son las ocho, pero para el programa, aplaudir un poco a todos los sanitarios? Sí, sí. y a los que siguen adelante también, ¿eh? A mí, y, y, y a todas las periodistas. A, bueno, a, a, bueno, a todos. de supermercado, farmacéuticos, todo. Y despedimos así. Bueno, chicas, hasta la próxima. Chao. Adiós. Todo lo bueno llega a su fin y este programa no va a ser menos. Pero antes de que termine, me gustaría pediros que si os está gustando que le deis a like, nos dejes un comentario con tu opinión que lo compartáis con vuestros amigos, compartir, es vivir, y que nos sigáis en nuestras redes sociales para que también vosotros podáis participar. Ahora llega un artista, Marta R., con un tema propio titulado Un beso más, el cual podéis escuchar en Spotify. Y bueno, espero haberos sacado aunque sea una sonrisilla y que hayáis pasado un buen rato, y nos vemos en el próximo programa.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 Amor, ese amor que te da, que te da miedo sentir Que está ahí esperando a que, aunque decías vivir Dulce niña, vuelo con lo que me y luce en el dorado, Mis entrañas, entras, tocas, cosas, descolocas y te cansará. Que poco ha durado la luz de mi escenario. Huye es para no huye para no Dame un beso más, dame un beso más. De lo alto de tus cielos rebosarán todos los mares Que te llenarán por dentro Dame un beso más, dame un beso más Gane la batalla todas tus murallas Dame un beso más, dame un beso más Que gotas de lo alto de tus cielos rebosarán todos los mares Que te llenarán por dentro Si sí, entre me quemo y peco, y en medio del caos, siempre siento, pero llegó y brillaba, con cada movimiento, gozaría a bailar, no un beso más, no un beso más, gané la batalla, todas sus murallas. Notas de lo alto de tus cielos rebosaron todos los males que te llenaron por dentro. Da un beso más, da un beso más, ya ni la batalla de todas tus murallas. Da un beso más, da un beso más, caerán notas de lo alto de tus cielos rebosaron todos los males que te llenaron por dentro. Oh my song, my song, song. Mm -hmm.